Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo preparar un turrón de chocolate usando un cartón de leche como base. Es facilísimo y está ideal para la mesa de estas fiestas, así que ya les muestro los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan hacer. Vamos a empezar cortando un cartón de leche o jugo de un litro por la mitad. Antes de cortarlo lo que hice fue enjuagarlo y ahora solo lo voy a secar un poco. Ahora voy a picar 300 gramos de chocolate para derretir, el que más les guste, yo estoy usando semi amargo. La mitad la voy a poner en un recipiente resistente al calor para derretirla a baño maría o en microondas. Una vez que tenemos derretidos los 150 gramos de chocolate, le voy a agregar unas 2 cucharadas de fruto seco selección y 50 gramos de cereal con chocolate. Voy a integrar todo y lo voy a pasar al cartón de leche que teníamos reservado. Con una cuchara o una espátula acomodamos bien cubriendo todos los espacios y llevamos un ratito a la heladera hasta que se endurezca. Una vez sólido le voy a untar una cucharada de dulce de leche si tenés repostero mejor, si no el común está bien. Y también le voy a sumar unas tres galletitas de chocolate rellenas rotas con las manos. Acá tengo derretida la otra parte del chocolate de la receta, le voy a agregar otras dos cucharadas de frutos secos y 50 gramos más de cereal de chocolate. Mezclamos igual que la primera vez y pasamos al molde cubriendo muy bien la capa de dulce de leche con galletitas. Llevamos nuevamente a frío hasta que se endurezca y lo vamos a desmoldar.